Bueno, vamos a seguir hablando de precios, de lo que va dejando este número del 7% mensual, 6,9 en Mendoza. 6,9 en Mendoza y ya está nuestra compañera Silvia Santos del otro lado ya en el móvil para hacer un relevamiento. Vamos a ir viendo lo que nos encontramos siempre y decimos, por Dios, cada vez compro menos y pago más. Exactamente. Y Silvia, que va mes a mes, se acuerda de algunos y de qué ha visto el mes pasado. Total. Así que eh, vas a hacer un poquito de, de ese relevamiento y de poder de policía también, Silvia. ¿eh? Cuando ves un salto elevado, tienes que decir. es así. Vamos a verlo, ahora te vamos a comentar. Mira, hemos llegado a un lugar donde ya estuvimos el mes anterior, justo cuando se dieron a conocer las cifras del INDEC. En este mes es apenas una centésima menos que el mes pasado, y uno de los rubros, que aunque ustedes no lo crean, que menos ha aumentado, es el de alimentos y bebidas. Están por encima la educación, mantenimiento y equipamiento del hogar, indumentaria, y está mucho más abajo pero no es menor el aumento a los, en los alimentos y las bebidas. Y atención con esto, porque... Hay faltantes, y lo hemos dicho en nuestro noticiero, y una subida estrepitosa del de precio del aceite. Miren, por ejemplo, por acá, estoy en una de las góndolas, en un mini mercado del departamento de Godoy Cruz. Los precios cómo han subido de manera elevada. Afortunadamente hemos encontrado primeras marcas que en algunos lugares no se consiguen. Sí. Así es que voy a empezar a cargar en mi carrito y vamos a vigilar los precios ¿Cuánto han subido en este mini mercado en comparación, por supuesto, como precio de referencia con otros eh, lugares, ¿no? Es un precio de referencia. Vamos a llevar aceite cocinero, vamos a llevar un, un paquete de arroz, vamos a llevar lo indispensable para hacer una comida, una harina, como lo que hay, que, lo que tiene que haber en casa, ¿no? Sí o sí. Y vamos a seguir recorriendo las góndolas si me acompañan por acá. Vamos a llevar un paquete de hierba, vamos a llevar el chocolate para los chicos, los mismos productos que hemos llevado en otras oportunidades que hemos hecho este mismo tipo de móvil. Vamos a ver por acá, bueno, vamos a ir a los lácteos, los lácteos que me han dicho que sí han subido y mucho. Vamos a pedirle a los chicos, los encargados, a ver. Vamos a llevar unas fetitas de jamón y queso, por favor, y el clásico cremoso para las pizzas, ¿puede ser? ¿Cómo lo venden? ¿Lo venden por pieza por, media pieza? por media pieza. Bueno, puede ser la mitad de una media pieza, que es importante siempre tener. Epa. Ya ahí también, también se ahí se nota mucho eh. que más ahí aumentado se nota el tema mucho, de eso es lo que te encarece casi toda la Está compra. Te lácteos, mirá, bien, mira acá. Yogur también. Ahí sí. sí. Mira la, me, la media pieza. Claro, casi mil pesos. Mira las marcas. Uh -huh. Las marcas. Para que vayan viendo también, porque ahí es importante llevando, tener en cuenta las primeras y segundas marcas. Muchas ahí está gracias. llevando media pieza, entonces, Silvia. Estoy llevando lo, lo, lo básico. La mitad de media pieza. Bien, bien. Cuartito. Un cuarto. Un cuarto. Voy a llevar un paquete de fideos para sopa, y uno de guiso. Uh -huh. Y que Uy, creo que lo rompí. Rompiste pero bueno, un paquete no ahí. Ahora y ese la es vas a tener que llevar. <ríe> ahora más un paquete ya. El que rompe, paga. El que rompe, paga. <ríe> un poquito... Un y huevos, de, por ejemplo, ¿vamos huevos. Vamos a llevar una leche fresca para. Yo ayer casi no. me da un infarto cuando fui huevos, a, la, vamos a, a la verdulería. Sí, 3.100 pesos. Pero fueron dos bolsitas. Vamos a ver. en oh, la verdulería? Sí, no sé. Huevos. Si huevos, nos no vamos a tener que revisar los precios. Comenzando, no pues. tenemos huevos. Bien, no hay huevos, no importa. No a ver, tanto, me parece que, que no, no, no tiene huevos, chicos. No hay huevos. No no ¿Hay huevos? Importa. Bueno. Pero llevo más o menos la misma cantidad... No hay huevos, no hay huevos se acabaron los huevos en este lugar, eh, local, local. Pero, ¿se acuerdan que valían 400 pesos el maple? Sí. sí. No bajan de 700 pesos ¿Viste? en ningún lado. sí sí Te sí. lo digo como ama de casa, sí. es increíble. Sí, sí Llevo lo mínimo y acá está Franco, que es el encargado. Me voy a dar la vueltita para ir mostrando los productos. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mira, vamos a hacer así. Primero me decís cuánto llevo acá que es lo mínimo indispensable. Un paquete de fideos, guiseros. Llevo un paquete de fideos para sopa. Y acá empieza la muchacha. Empezás a sentir como el corazón te empieza a latir. -na -na -na -na -na -na. Sí. Un paquete de arroz. ¿Cómo? Para ver si vas a poder. Y llevo lo si mismo vas para una llegar. comida, imagínate. La harina la harina para hacer las pizzas. A mí te juro que se me acelera el corazón. Una harina cuando para para la harina para hacer unas pizzas para la noche, el queso. El chocolate y la leche para los chicos. Bien. ¿Ya ah, no vimos cuando lo metiste eso. Y el afortunado, el afortunado aceite. Y un solo sachet. ¿No sí, lo viste? Una ese? sola leche, ¿eh? Que Pero, casi nadie lleva uno que nadie lleva claro. Un solo sachet, o sea, para día. un día. Totalmente. Y este y este para ponerle, bueno, también le podemos poner el jamoncito a la pizza y el quesito. Sería bien, lo último bien. que nos falta para hacer por el ticket. ¿Ya lo tenemos todo? ¿Cuánto llevo hasta ahí? Acá tenés 3.669 pesos. 3.669 pesos para comer un día, día y medio, quizás dos, nada no, más. Sí, sí, Franco, no. contanos, ¿hay desabastecimiento de productos? Bueno, mira, eh, en general eh, hay entrega normal, en lo que sí hay mucho desabastecimiento de productos, es en todo lo que tiene azúcar. Eh, todo lo que es membrillo, batata, azúcar en general y aceite. No comprar azúcar, es verdad. No ¿A cuánto el está el azúcar? El azúcar está algo de 200... 50 pesos. Y sumálelo, entonces. También. 293 pesos. En la Casi 3... Tre... O sea, sumámelo, sí. ¿Tendrá en la cabeza Súmame. qué es Súmame. lo Súmame. Que, más subió, si Súmame. Súmame. que más subió si hay Súmame. un producto cuatro... que diga este bueno. es el que más se elevó de un mes al otro? Sí. Le voy a preguntar. Elija Casi 4 mil pesos, chicos, con la con el azúcar. ¿Cuál es el producto cuatro? que para vos más ha subido claro. en el último mes? El aceite. Ah, sí, porque se terminó el acuerdo que había hecho el gobierno con el fideicomiso del aceite, entonces el precio que estaba congelado para, estipulado para la tanta cantidad de litros se rompió y se empezó a comprar al precio libre el aceite y bueno, como todo lo que como todos los precios se manejan acá, oferta y demanda. Entonces el aceite rompió la barrera. Un aceite de litro y medio, bueno, esta sale 700, casi cuatro pesos, pero tenemos aceite de más de mil pesos. ¿Más de mil pesos un litro de aceite? Un litro y medio de aceite, Natura, por ejemplo, sale 990 pesos. Sin aceite, entonces. 1000 mil pesos para comprar una botella de aceite, chicos, es increíble. El También. aceite, ayer lo decíamos, ¿no? que se había roto ya el acuerdo. Que, sí. De precios con respecto al aceite sí, claro. y que hay faltantes. ¿Vos has tenido faltante de algún producto, además de los que tienen azúcar? Del aceite, bueno, generalmente del aceite, eh, ahora se liberó, pero al, al precio al que es se lo ocurra Exactamente, sí. a que se lo cada distribuidor o cada vendedor. Y no, en líneas generales es faltante únicamente eso, bueno, el membrillo es un producto que aumentó casi el 40%, uh -huh. la batata no están entregando, eh, pero lo demás... ¿A qué se debe que no entreguen membrillo y batata? Porque, Me porque el azúcar subió eh, casi un 60% en los últimos dos meses, entonces se paró la producción por una falta de entrega de azúcar en las la fábricas. Eh, claro, entonces, toda una bueno, cadena. Se demora la entrega de, la, de los, de los claro. productos acá en Mendoza. Es toda una cadena. Franco, vos me decías antes también de la nota que los lácteos era lo que más había subido y los fiambres. Los fiambres, sí. Los lácteos han subido alrededor del 4 o 5% en lo que va el, te estoy diciendo, del 1 de agosto hasta el 31. Y si sí los fiambres hemos recibido estas últimas semanas listas de precios nuevas y ninguna baja del 11 12%. Todo lo que estamos, todo lo que fiambre. Silvi, sí, vos es una paleta, pregunta. Salame, eh, sí. por sí son caros, ya es un son lujo. Caros, eh, son caros, siempre fueron caros y ahora estamos con una problemática de que no tenemos cerdo. Eh, nosotros antes exportábamos cerdo y ahora Argentina está importando cerdo para poder eh, cumplir con los productos básicos que son jamón, paleta uh -huh. y algún fiambre de cerdo que está en la, en la dieta básica de cada argentino. Increíble, sí, claro que podés hacer sí, una pregunta, contame, Juli. Si les aparecen a ellos también marcas nuevas, digamos, proveedores nuevos que dicen, mira, tengo esta marca, es mucho más barata, fíjate a ver si se vende, si, si la gente la, la compra. Uh -huh. Viste que, claro, cuando se encarece todo, vamos a una marca que antes no consumíamos. Si han empezado a, a proliferar o claro. ellos empiezan a buscarlas también. Claro, Ana. ¿Han empezado a proliferar las nuevas marcas? ¿Han venido a ofrecer nuevas marcas? Digo, teniendo en cuenta que un aceite natura vale mil pesos, otras marcas, por ejemplo, dije aceite, pero otras marcas de otros productos... Completamente, completamente. Cada, eh, por lo menos en este momento estamos recibiendo dos o tres veces por semana visitas de los proveedores nuevos que están dejando de trabajar primeras marcas y están empezando a incorporar segundas marcas. Desde la cernísima, que es primerísima marca, hasta eh, cualquier marca de fideos sí. o de condimentos, sin ir más lejos, ketchup, madonesa... Todo lo que es hierba, claro, té, que no tienen eh, tanto mar que tiene esa mar. Claro, claro. están empezando a según, segund segundas y, y cerrados. No tiene el marketing, pero la calidad, ¿cómo lo consideras? Sí, en algunas lo hemos encontrado similar, bastante similar, sí. y en algunos otros productos sí realmente baja muchísimo la calidad y la gente prefiere comer algo rico un poco más caro, eh, claro, en realidad porque... tampoco se trata de comer cualquier cosa para pagar cualquier precio. Hay veces que no queda otra, pero tampoco es para tanto. Exactamente, sí. hay veces que zafa, pero hay veces que realmente no... Según el producto, exactamente. Claro. Sí, todo lo que es atún, eh, conservas y demás, las segundas marcas son bastante... Eh, dejan bastante que desear y en comparación de las primeras marcas pero los precios son la mitad o mucho menos claro. Franco, muchísimas gracias, te pasaste no, por favor, gracias a ustedes muy bien, muy bien. Si no, no, teníamos miedo al principio con Franco, acá decíamos ¿con qué nos vamos a encontrar? claro, ¿con, ¿de con qué nos vamos a encontrar? cuatro mil pesos me llevo nos, con esto nos abastecemos un día y medio, dos solamente tengamos en cuenta que llevamos un litro de leche nada más, eh, un cuarto de horma que, de, de queso mantecoso, un paquete de fideo, uno para sopa, bueno, lo mínimo indispensable. El INDEC anunció hoy las cifras de, de, del aumento de precios en lo que fue de agosto y si bien los alimentos y bebidas no es el rubro que más aumentó, por supuesto que es el más que más importa, el que más impacta claro. en el bolsillo de las personas porque es el indispensable.